Gracias. Bueno, después este, hay una, una vieja frase que creo que es Totter que dice que uno tiene que hacer la película que a uno le gustaría ver en el cine y aceptar que al, al público no le guste lo mismo. Entonces, digamos, la, la primera cosa que siento es que hicimos la película que quería. Yo, al menos, hice la película que quería, donde me siento muy bien inspirado en la película, independientemente, de meta cinematográficamente, digamos, o esas cosas que tienen que ver conmigo. Imposibilidad de estar creo que eso está presente. Bueno, me está pasando, pero Entonces, está presente en la película. Y es una película que, que nos preocupó mucho: que la emoción estuviera contenida, que no tratara nunca y que se fuera digamos, el mecanismo que opera en el espectador La idea de que siempre hay algo por resolver, siempre aparece como cosa nueva y no se complica digamos, como que transite en un estado de inminencia que algo va a suceder y que en realidad no suceda nunca. Bueno, eso, eso y de forma el placer de haber trabajado con, con todos nuestros compañeros para para indagar un poquito en ese pasado este, a nivel eh, a nivel humano, ¿no? que, que, con cosas que quedaron que quedaron rotas, este, me parece una, una excusa muy, que, que le da un contexto, un entorno que es realmente muy, muy, muy rico, es que ve, muy enriquecedor el de esos dos, sobre todo, ¿no? que, que comparten esa investigación, este, la verdad que dos cosas de muy deseamos profundamente durante muchos años, hasta el punto que... eso era bebé prácticamente, y bromeábamos un poco con, con Hugo, Milagros y Inquilicita, decíamos, bueno, si la película se sigue postergando, que por distintos motivos sigue postergando, Juan eh, no va a ser Lorenzo. Y efectivamente, se <risa> <risa> cumplieron no sé, los años necesarios para que Lorenzo tuviera que para hacerlo, y el deseo de él también de, de actuar, ¿no? Fundamental. Eh, así que nosotros estamos muy felices, muy felices, casi que no lo podemos creer, ¿no? porque, porque durante tantos años eh, nos parecía que se nos iba de las manos y si nos dábamos cuenta, sabíamos que era una historia y no nos dejábamos vencer por las adversidades, que no fueron pocas, que fueron muchas las adversidades o sea, de hacer la película, al punto tal de que... Hace la, eh, la eh, pandemia. En base de 20, cuando estábamos por empezar, eh, algo más. No, en, <risa> en, <risa> 20, digamos, ah, en, en base ah, 20, cuando estábamos por empezar, y nos atravesó la <risa> pandemia, en <el> película, <risa> la semana que vamos a empezar, a empezar porque venimos con la que estar todos abiertos, de esa semana, <risa> entonces, Rosario por Rosario Calanzano, en fin, mucha diversidad. Lo, lo hicimos con el mejor elenco. Eso, sí. eso es el soñado, el mejor elenco. Acá lo que dice Carlos, yo lo comparto al revés también. <risa> y eso también es extraordinario. Primero porque era de parte del elenco, somos, somos familia, y la otra parte vengo también de familia. Hay dominaciones del síndrome casi, y el síndrome, por lo tanto, pero no que Carlos haya sido parte de esta película. Así que eso es un principio. Gilda y Lorenzo, ¿qué, qué pueden contarnos con este lugar en el Vamos a ver. ¡Chau! ¡Gracias! Bueno, yo también estoy muy contenta por que estemos acá, que la puedan ver, que la vayamos a estrenar, que esté hecha. Es una película que quiero mucho porque el guión, eh, primer, la primera versión eh, lo que lo me convocó para, para hacerla y cuando leí la primera versión que como que, como que impacta, como que, me veía mucho en Laura que es un personaje al que quiero mucho porque creo que como que la, es una... Laura, mi personaje para mí es una, es una mujer normal, podríamos decir que no hay nada pretencioso y eso es lo que más eh, me gusta de mi personaje y bueno, haber podido actuar con Luis, en, si bien ya habíamos actuado juntos, eh, en, en esto fue como más íntimo, podríamos decir, y fue un placer, pasamos bien, la verdad que estuvo, estuvo bueno, hubo eh, ensayos que, bueno, no tanto, <risa> se pone como un poco eh, exigente, podríamos decir, pero muy generoso y eso está bueno, y después que esté mi hijo, para mí que también esté mi hija, y, y muy agradecida por la confianza que, bueno, somos, además que es mi director y la productora son amigos. Así que estoy muy contenta y con muchas ganas de que la gente la pueda disfrutar. Eso es. Y es una... Lo que más recato de la película es que es lo vincular Me parece súper interesante eso porque, como decía antes Carlos y Luis, el amor que las personas tenemos hacia por nosotros, así sea una pareja, sea un amigo, una amiga, y cómo la, lo fuerte que puede llegar a ser ese vínculo, eh, bueno, eso básicamente. Así que muchas gracias por haber venido, por, haber, por haber. Deseo la palabra a mi hijo. <risa> <risa> Buenas pues, Estoy claro. muy agradecido por por Hugo y Pilar lo que tuvieron en cuenta para, para el personaje de Juan. Yo, la primera vez que, me, que, que mi mamá me dijo que había una película que tal vez se hacía, yo la no conocía a Hugo, a Pilar, los personajes de nuestra familia, y le dije no, que sí, que me encantaría. Bueno, después, a Dave y todo, pero cuando empezamos a grabar, la verdad que eh, me gustó mucho. estaba tú bastante presente, me, me gustó mucho hacer el personaje de Juan y no tiene mucho que ver con mi personalidad, pero Juan es como mucho más, más tímido, más habla poco, nada que ver conmigo. Entonces, me que al principio me notaba me, me, me me raro porque yo leía el tema que no tenía texto. Entonces, después. Entendiendo que mi personaje es, es así. Entonces era más, mi personaje era más de estar, de estar callado y que los grandes abren y estar en la cena y bueno, él tomaba, comía y no hacía nada más, pero es, también es la parte complicada de estar, porque no sabía qué hacer con las manos, pero está. Estuvo es, muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno el rodaje, la pasé muy bien, eh, me gustó mucho, y eso que no comiste, me lo pero. No, bueno, me encantó mucho una experiencia muy linda que para siempre eh, al lado con mi familia y con ustedes también. Son vínculo mío desde, desde que era chico. Sí, desde sí, la panza. De la panza, así que bueno, Y sí, sí. trabajando, ¿no? Sí, ¿Sinete? Sí, ¿Sinete? Sí, sí, ¿Sinete? sí, sí. Hace poco en, en abril estuve haciendo un corto, así que estamos, no, sí, sí, estoy, teatro, estoy haciendo clases de teatro, así que no, no. no. Por ahora, eh, me tienen un rato. <risa> ¿Con quién pegaste? Con Nano sin Sol y si, Luna. No, Nano sin Sol. Sí, eh, estamos haciendo. Estoy haciendo teatro. Sí, Luna y Luna Yapina. Pero encontramos un actor, porque a pesar de que vos pensás que había poca letra, había una buena postura sobre ese personaje, porque sí. letra, no se va a esta letra, sino la no, no. posición, la postura sobre el cuerpo. Así que. Te felicito! <risa> Encontramos ¿no? ah, Cuando hablan de que hace mucho tiempo que estuvieron realizando la historia, ¿cómo nace la historia? ¿Por la noticia de los perros? ¿Porque querían querían hacer una historia sobre vínculos? ¿Esa fue les ¿Sí? No, en realidad... Eh, sí. eh, oh. <risa> yo particularmente siento la eh, necesidad de trabajar sobre un hecho real y construir un verosímil a partir de un hecho real. Esto es... La primera respuesta es porque no se me ocurre otra cosa. Sí. Eh, la segunda es porque me gusta un poco, digamos, porque mi formación tiene mucho que ver con el, la escuela documental de Santa Fe, y, y todo ese, ese procedimiento de fotodocumental al documental y a la ficción, digamos, ese paso. Y eso, digamos, bueno lo tengo incorporado y es una forma de laburo. Y, y, y hasta ahora casi todo lo que he hecho responde a ese modelo, por a mucho real y de ahí también porque creo mucho en, en lo que la gente cree y lo que la gente crea de lo que cree, ¿no? O sea, cuando se habla del fenómeno de los perros hay mucho de, de, de mito, de cosas que que no están así. ¿No? Y también como uno tiene que entender el vínculo entre el amo y el perro, que es un vínculo extraño. Entonces, cuando, cuando uno escucha a alguna persona que se le ha dado el perro de cuenta, ¿sabes si lo que le está contando no está en sus fantasías? o si le está cargando al perro cosas que siente él y Todas esas cosas de creación me parecían muy ricos para ir incorporándolo. De hecho, gran parte de los diálogos que tiene la película son textos que le robé literalmente a, la, a las personas que investigué. Cosas que decían y que me contaban, ¿no? Como, yo pensé que el perro estaba triste esa noche porque era Navidad y el perro estaba triste triste Entonces, después ese tipo de cosas me fueron... y me iban en un turno para eso, eso es el primero de y después, eh, con esa idea, yo en un momento tenía la idea del de, de triángulo amoroso, que me, que me da la daba vuelta en la cabeza y me parecía interesante fusionar esto de comportamiento animal y comportamiento humano y hacer entre eso una, una suerte de, de equilibrio, digamos, ver cómo funcionaba eso, en comparar hasta qué punto está en juego pues, el instinto y la razón, hasta qué punto uno se manifiesta como este instintivo y está la razón que te pone el freno para no saltar al paciente. Eso un día vino Luisa a Rosario, yo estaba muy deprimido sí. y él vino a un bar y me dice, no, contame lo que estás haciendo, que nosotros lo que tenemos que hacer algo, no, no, no. Y entonces le conté esa primera cosa y hay, hay una, un mito también en el guión, una anécdota que cuando uno no, tiene una, una idea interesante se la empieza a contar a alguien y se para y se va al baño. Y después lo empieza a poner al baño y cuando vuelve, la persona dice, che, ¿qué iba es eso que me estaba contando? Y decide. Yo no me fui al baño, pero vi en la mirada de Luis que le interesaba, y eso fue un disparador. Entonces volví a mi casa y me puse a escribir, empecé a avanzar con eso, hasta que después no, no avanzaba y no avanzaba y él me llamaba y me encontraba a tomar café, que yo ya pensaba, me compro café porque sabía que después venía y cómo va el guión, y yo no tenía nada. Hasta que en algún momento le dije, mira, yo me voy a tomar un par de semanas y me voy a escribir, si sale, sale, y si no vuelvo y te digo y no hacemos nada. Y me fui, me tomé unos 10, me fui a común, la productora me tiró un ranchito, lo que a y en una semana traje 80 páginas, así que fue la primera versión que la dibujó. Y a partir de ahí empezó a sufrir un montón de modificaciones, se fueron incorporando cosas, yo ya tenía investigada la, a las personas que ya, tenía una, una base documental, y bueno, y así se transformó en ese guión que... que y después sufrió todos estos procesos de, digamos, de presentaciones de clasificación a reclasificación a Linda, demoras, de reescrituras pedidas por el comité, de las cuestiones que suelen pasar, que a veces son más una. ¿Más sí, no. es, es una demora administrativa para no decirte que sí, digamos, para, para, para la administración de los fondos, digamos, sí. y no efectivamente porque algún lado de gusto o no lo que está escrito. Y después, bueno, obviamente la pandemia, hasta que llegamos ¿no? la realización, pero bueno, como quería decir al principio, yo siento que en el proceso no sacrificamos cuestiones que eran como, como banderas que nos habíamos propuesto, después está la, la resultante estético-narrativa, que sería ya un montón de combinaciones, pero queríamos hacer una película, queríamos hacer también, ¿no? Así que, la película, básicamente. De... La tía y el padre de Ariel funciona como espejo de la historia de Ariel y sí. el aula. Sí, sí, esa, esa revelación es un poco. Yo de algún modo ahí, y también a eso, si, si vos, si me permitís, digamos, yo quería jugar un poco con la idea de que eh, la situación es emocional, afectiva y trassexual en una generación era totalmente repetida. <tose> nunca se animó a decir que ella también, sería el padre de él, y lo reprime y se recién lo puede decir 50 años después cuando viene el sobrino a visitarla. Y la relación, sin embargo, de esta pareja ya tiene otra dinámica, ya o sea, tiene una dinámica mucho más de, de mayor libertad, de la esperanza, de mayor generación, que a partir de que las cosas se dicen y se pueden decir, eh, a partir de que él resuelve también, me parece que a partir de que... No sabemos exactamente de quién es hijo, porque los hijos son un poco de todos. Uh -huh. A partir de ahora, toda, toda esa generación, los hijos ya son un poco educados, un poco por todos, digamos. Este, me parecía que esa transición era un poco. Sin ¿no? embargo, como corolario, es exactamente lo mismo. Se años después este que se repite, ¿no? Bueno, sí, sí, ese es un problema. <risa> es La historia, como dice el eh, eh, no es circular, eh, se va pegando vueltas y, si, y por ahí no lo encuentra. Sí, sí. Claro, pero concluye, concluye, porque hay muchas historias sí. en las cuales mucha gente tiene estas historias y no las concluye y está pensando en el, lo que podría haber sido. ¿No? Porque hay mucha gente que le pasa sí. esto. No, no, no solamente la claro. no historia. ¿Qué podría haber sido si yo, pues, a veces nos pasa con cosas más, más chiquitas, pero claro. este era un gran amor? Y a lo mejor hay gente que no vio más a esa persona y esta es una historia resuelta de alguna manera. Pero en otros casos no. Bueno, la gente yo, sigue pensando no. qué habrá no. sido de él o de ella. Sí, a lo mejor no ellos. Feo, me interrumpen. Sí. No, no eh, <risa> yo, eh, lo que pasa es que me da la sensación que hay una edad, que yo la vi con dentro de los cercanos 50 años, en la que uno tiene que arreglar su vida y, y mal si no la revés y, y ver a qué sale si la revés. Un poco era eso. ¿no? Reencontrarse con todo ese pasado, que no es solamente la historia de amor, sino reencontrarse con su ciudad, con la tía, con las historias que quedaron pendientes, con las emociones que con el amigo, con el amigo al que de algún modo de cierto valores lo traicionó. Reencontrarse con todo eso para, bueno, para volver a caminar. sería Podría haber sido distinto, podríamos otra cosa, la película no... o los, pers los personajes no están dotados de una moral, que que debe tener determinado comportamiento, sino que atraviesa una situación y van saliendo a los ponchazos, que para mí es lo más difícil de actuar, en el caso de Luis, porque no tiene un acto de transformación del personaje, sino que va a los tumbos recorriendo todo, una, todo un camino, y bueno, y sale más o menos alegre. Más o menos, no, hay, no, hay una, no, no, no, desde el punto de vista del, del recorrido del héroe, no sale. No, es un triunfador, no es un triunfo sino que es, se acomoda a una situación y respeta no, la, la, ¿no? la realidad de otra claro, manera. Pero no es Sí, claro, es sí. un muy incondicional. Aquí, Aquí Cristian quiere hacer una pregunta. Sí, no, yo creo que la película es bastante subjetiva, ¿no?, también. A mí me toca más que todo por el tema de la soledad, también, que va, va teniendo el personaje. Yo quería ver también cómo, cómo manejaste, porque a mí me, me, me toca las las, las... las más íntimas con respecto al tema también del suicidio, ¿no?, porque vos trabajás mucho el tema de la metáfora del de suicidio, y de la última parte que está el personaje de Luis, por respecto. yo hago ese juego en la cabeza, ¿no?, básicamente. Por eso me digo que la película... Es tan subjetiva, ustedes hablar de los vínculos, pero yo por ahí hablo más de la sociedad y de los mismo personaje. Mm. Bueno, a mí el suicidio me queda muy de cerca, así que eh, es, es una, una manera de exorcizar el temor al suicidio también, ¿no? el temor al límite, sobre todo, de, a qué punto uno llega y, y se frena bien. Eh, eso por un lado, eh, por otro lado. De no, Creo que tampoco encontrar respuestas a las. Esto la voy a decir de la soledad, para mí también es, es muy valioso tu, tu aporte, porque hay un punto en que yo siento que estamos siempre solos, a pesar de que somos rodeados de gente, sí, sí, sí. A de que nos que que uno enfrenta siempre la soledad, sí, del el pensamiento, pensamiento de la acción y demás, entonces eso también me parece que está presente, quería estar presente en la revista, como me que está, a mí me, me galante, y, y después, bueno, esta cuestión también, digamos, de, de jugar de algún modo de que los animales no tienen la posibilidad de pensarlos y se arrojan al vacío, y los humanos tienen la posibilidad de rever algunas cosas y no saltar al vacío, ah. o saltar al vacío, digamos, ah. eso queda también un poco, pero sí la cuestión de, de verse, de verse en algún momento, que creo que todos en algún momento, y no insisto, me parece. De algún modo, también ¿no? mí mismo y me parece que, insisto, que me parece que aquel que no se llega a ver, porque no toma la suficiente distancia como para ver eso que hubo realizado en el pasado, y bueno, eh, cargará su vida con ese trauma que no lo va a pasar tan bien. No, no sé, pues, yo tampoco tengo una conclusión al respecto, me parece que vale la pena pasar por distancia de. La, no, la, de la, la película plantea para que el espectador o se haga ese planteo y Obvio, se deja tratar. Es un poco lo que pasó a no. vos, quizás ese, ese texto y ese señor que desarrollaste, porque hablaron de que vos estabas muy depresivo y que a partir de esa depresión vos te, vos te fuiste a Jorge a, a <risa> ah, y estuviste ahí, este, escribiste 80 páginas. Vos tenías una tendencia suicida en ese páginas. Tener tiempo para caminar <risas> de cerca, me podría tener con color de <risa> Me llamó la atención que de que me toca... No no, no, no, no, Yo tengo una historia de un familiar que se Aducido, y de una situación inexplicable. una joven y tengo dos muertes cercanas. Y, pues, una había un muy fuerte que me ha marcado y que me hacen que los domingos sean los días más tristes de, de, de mi vida. Entonces, como que eso, justo lo que era un domingo. Entonces, es una cuestión más visceral no es una cuestión tan... Por eso hablo de lo emocional y no de lo racional. O sea, te pasa ni que angustia y me parece que esa carne viva de los personajes es lo que yo intenté desde el punto de vista narrativo y estético, pero no necesariamente desde la lógica del recorrido de los personajes, sino como emoción, como, emoción, como, como construcción emocional dentro del relato. Bueno, en algunos casos depende de la mirada de cada uno estará Atrás. dejarse llevar por esa emoción y cosas autorreferenciales, obviamente, totalmente. totalmente. O sea, si, si, si la película dispara esas sensaciones que no van a ser iguales en ningún sujeto, <tose> en, no van a ser iguales en ninguna película, ya es más que suicidio. No, no, no, el suicidio, lo, lo demás está ahí, en el, por supuesto que, que ese, ese tema de explicarme el por qué nos saltamos al recibo o por qué saltamos al recibo es un... No hace falta saltar al vacío porque lo del vacío sigue adentro junto, ¿no decir. Bueno, bueno, claro, claro. Bueno, en medida que uno se vea. de claro, este, claro. bajar del muro, y agarrar la barita y irse, claro. no significa que le ¿sí? no claro, esté claro. y... pasó en esa esa Obviamente. Pasó esa vuelta. Claro. Esa, esa... Ahora, son personajes tristes. Porque. Es un tema de. Eh, no, pero eh, por ejemplo, como vos contabas el proceso de la película, viva la pandemia, en el se esto hace muchísimo tiempo, eh, tener la misma predisposición, mi el mismo, este, eh, la, la misma cara, seguir el mismo tono, Quiero decir, en mi veces sonríen. Eh, incluso yo lo vi eh, desde, mi, desde mi punto de vista a, a la tía, este, la más honesta a, de todo, ¿no? En el momento que está cambiando la lamparita y el silencio del sonido, como diciendo: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué me estás contando después de si, o sea, que, ¿no? No. 50 años que estás. O, ¿Viste? Y en el, en el final en el que se encuentran las dos personas que no es huyero, por favor, porque después te este, va a decir la gente: este, también hay como una incomunicación todavía en ellos dos. No sé si fue así desde el principio de guión o lo sugirieron los antojos. Respecto sí, sí. de lo triste, quiero decir algo. Eh, hace muchos años, en el Festival de Cine de Mar del Plata, una directora italiana presentaba a su mujer, la prima que competía, estaba en la competencia oficial. Y estuvo ahí, y alguien de prensa, en la producción de la manera claro. de prensa, le pregunta y le dice: Esta película es muy triste. Claro. Y ella dijo: Bueno, en eh, Italia no hay de qué reír. Claro, claro. Y yo no en este momento, también nosotros, más allá de la acumulación de años que lleva la película, nos ponemos a profundizar en realidad un poco de eso subyace, de qué en realidad tenemos para reírnos, sino eh, tratar de exorcizar por el camino del arte ciertas si cosas que uno va acumulando y que como capas de una cebolla se van. Conformándote con estas historias, pero no porque sea premeditadamente triste, claro, sino porque. Claro. Bueno, sí. me para mí no sí, es sí. sincero. A mí me parece que más que triste es melancólico. Claro, ¿sí? Porque, sí. Que, que no es triste, es melancolía, pero probablemente. Probablemente, sí. sí. sí. Aparte ese disparador de los perros, justamente del suicidio, que todos queremos a los perros y que nos pega tanto la muerte de un perro y de una mascota. Y el planteamiento que hacen en lo que pasa las parejas y todo, me parece. Bien. Pero hay un eso, ¿no? A mí me gustó ese me tema vi tom, de, ese digamos, de vincular a los perros Involante. con las personas. nosotros sí. siempre tenemos una... Digamos, somos muy afectivos con el perro, pobre perro que no nos puede hablar y si no te aguanto más. Ah. <risa> <risa> <risa> claro, pero nosotros tenemos como un amor incondicional y está muy bien entrelazado el móvil de los perros con el vínculo entre las personas. Uh -huh. A mí me, me gustó eso porque hace pensar al espectador que hago yo, como vos decís de Rever, o a lo mejor yo en tal situación me vi así y también tengo el vínculo con mi mascota, porque cuando vos escuchás el testimonio que están en el veterinario es verdad ¿Es que todos hicimos lo mismo, eh, le falta hablar, de... cosas así que nosotros pensamos que a lo mejor el perro ni quiere hablar, ¿no? ¿No? ¿No? está en el con la familia, claro, claro tiene pero, sí, formación del este perro. Claro, pero dice que hay pues, casa es que a lo es que, mejor el dueño quita sí, gol y el perro sí, se va. Sí, se va al baño, con pasillo porque se está guapo. Es que es un perro Bueno, pero ahora viene la ciencia. ustedes no hicieron la película porque el final viene y van a ver todos juntos. Sí. por qué no, nos puede estar eso. Sí, bueno, el lunes próximo, que tenemos la 1 en Rosario, bueno, porque la película es 100% hecha en Rosario y además del de elenco que hoy nos acompaña que, del cual estamos muy orgullosos hay toda otra parte del elenco de actores y actrices de Rosario que están esperando también <tose> fervientemente compartir el así que bueno, esa va a ser la fiesta la que hablamos y luego el 15 de septiembre que ya es la salida en la sala de cine del país gracias a esa distribución que no quiero dejar de nombrar, que acá Mario Levit nos está acompañando en, en esta función, pero que han hecho un esfuerzo enorme para que la película llegue a distintos lugares. Entonces, en ese estreno simultáneo en todo el país tenemos la banda de Bomón, este, y ahí, bueno nuevamente ¿Sí? porque sí ¿Ahora claro acá, ahora tenemos que esperar ya que nos dijeron la triste porque ha sido una fiesta acá Juan Pablo quería hacer una pregunta yo para Luis para Hugo para Gilda, para la productora para el nuevo joven actor que está dando sus primeros pasos por ese último poquito de, de de la película quisiera que ustedes nos den una mirada de cómo está el cine argentino hoy y de qué esperan ustedes con respecto a la respuesta del público y la cantidad de espectadores que puede llegar para esta película y para otras futuras producciones. Con todo esto de la revolución del streaming, con todo esto de que por ahí a veces van más a, a, a, a una computadora, en cierto modo, una tablet, que a una, a una sala. Porque hoy ir en salas que es a veces no que es para el conductor, para la productora, para la compañía, para la distribuidora, etc. Es un poquito esa mirada. Bueno, para mí, digamos, sí, la situación del cine nacional es grave por muchas cuestiones, no solamente por el tema de extensión y, y el comportamiento, las nuevas modalidades de, de, de expectación, digamos, porque ese es un fenómeno que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, con el cual me parece que hay que convivir, ¿no? como todo cambio de paradigma me parece que hay que convivir y acompañar pero la realidad del Cine Nacional tiene otros agravantes que tienen que ver, bueno, porque estamos peleando para que no se produzca en diciembre la capacidad claro, de el, el fondo al el, el momento, es una pelea que venimos dando que no esperábamos, no es ¿no? porque nosotros ya veníamos de situaciones complejas para sostener un cine que lo hacen las, las pymes. Como toda la industria nacional, en la misma situación que cualquier otra rama de la industria, son las pymes las que sostienen. Eh, sostienen los puestos de trabajo y sostienen el empleo blanco. Entonces, esa realidad es durísima, la estamos peleando en la calle, la estamos peleando tratando de, los senadores y diputados y, y, y los distintos pasos que va dando tanto este proyecto de ley como otras luchas. hoy llegó un comunicado también diciendo que a los senadores por favor en el Consejo porque, porque que, La fecha de caducidad es inminente y las sesiones no son ni todas las semanas ni hasta diciembre. Pero eso que es coyuntura pura, eh, no tiene que escapar de toda otra cantidad de cosas que pasan y yo creo que nosotros debemos aliarnos con, con los espectadores. En ese sentido, yo no uh, ocupo a que quiere ver una película en su casa. Nosotros seguimos apostando por el estreno en sala de cine, y lo hacemos como quien le hace los cumpleaños a los hijos. bueno hay otras formas de... bueno, sí, pero nosotros hicimos una película y queremos que estén sala cinematográfica y, por supuesto, congregar a la gente, a que se vuelva a encontrar, a que pueda dejar su dispositivo un rato silenciado compartir desde otro lugar. Nos parece que esa magia no se tiene que perder y más allá de eso, me parece un poco romántico, bueno, porque genera industria. O sea, cada boleto que se corta es un 10% que va al momento que, si logramos que no que vuelve a retroalimentar el cine, tanto en nacional como en cualquier cine de cualquier país que, que se pueda ganar la Argentina. Así que esa es mi mirada. Bien. Una pregunta que les quería hacer. ¿También? Mi nombre es Susana Salerno. Eh, ¿Cuál es la escena que más los tocó a cada uno de ustedes? <téril> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Se, se, se, se, es complicado, porque en, en, en, en general en las películas una escena, yo, cuando lees le la historia y te empiezas a involucrar eh, toda la historia, salvo que hagas una participación muy pequeña, que, nos, que no es el caso de las película que están centrada en todos los personajes. Eso con los con con el supuesto hijo que no sabe, el hijo, y viceversa, están todos muy, muy, muy involucrados. A mí, en lo personal, eh, hay dos escenas que me llegan mucho. No, pero, pero la semilla principal es, es ahí, a partir de ahí este, tuvo o no un no, hijo con ella, eso no dijo de él. Pero, y además, porque esa escena hubo había encontrado el tema de esa, de esa escena, que es el que finalmente está, eh, y que fue como, la, fue como la última gran batalla a librar, de esa, conseguir ese tema. Eh, fue muy muy, muy muy generoso porque podría no haberlo dado, podrían no habernos contestado pedido, este, Digámoslo, era, era muy caro, era muy caro, este, había que encontrar la manera que él comprenda de que, de que no podíamos jugar que salía esa, ese, ese tema. Y que es el tema de la película eh, y que nos habíamos puesto como muy muy puntuales en que esa se consiga. Eh... A ver, pues quiero aclarar que además lo habíamos filmado con el tiempo para que en, el stream, ¿Sí? ¿Sí? en, en la pausa musical de la guitarra, entrar el texto de cinta. Sabríamos el trapping, el recorrido de él, exactamente cronometrado: 1 minuto 08 hasta que se para, eh, para de disparar las voces y entra la guitarra. Y, y, no y, y no, no no Todo eso estaba totalmente cronometrado y lo, lo habíamos filmado así. Y si iba otro tema, era otra, era otra cosa, digamos, era otra cosa visual, y como resultante de significado y a su vez otra cosa de cómo estaba filmado. Perdón. ¿Y el resto? En mi caso también me dijo el con por muchas de las razones que ellos expresan por, por lo temático, también, porque desde el punto de vista de la producción tiene un montón de cosas que fueron como un poco puesto ahí para que eso. Y, sí, y además viéndola, me pongo en y, y me conmueve profundamente, desde, de principio a fin. Así que la elijo por esa Sí, sí Yo elijo esa y también elijo cuando ellos se, se encuentran en el parque y se dan cuenta de el perro, porque por muchos motivos, por, por lo que sucedió a ella con el perro, que fue muy traumático, porque bueno, cualquiera que tenga una mascota, y además, porque bueno, no solo habla del perro, obviamente, y, y son textos como muy, muy que le puede pasar a cualquier persona, entonces eso también me, me conmovió. Me gustó, pero la del reencuentro, bueno, sí, sí. es el quitazo. A mí la, la última escena que tenemos, sí, como dijiste, eso también me, es, me conmovió bastante, es, es bastante, es muy linda la escena. Eh, todo bueno, lo que dijiste vos, que me entiende que esto sí me, me pasó, lo sentí, me gustó. La última escena, la que más me tocó después, porque justo era la última escena que tenía la de la película también, ¿Ya? la última que rodaba. Entonces, apenas terminó, nos abrazamos nosotros todos ¿Sí? y, y, y, y salieron una, unas lágrimas, porque sí. ya el momento, ese motivo de la cena y, y, y toda la carga emocional y, y al final el abrazo, bueno, lo que también me, me lleva a que esa escena se es eh, me va a Eso, por, por, simplemente no, no, me resulta muy difícil eh, porque claro que la miro, es una es una distinta, eh, pública, pero sí para completar un poco eh, lo que se viene lo que se viene diciendo y la, lo que se estuvo comentando eh, comparto la escena de, de Luis y, y Lorenzo en ese encuentro porque el guión eh, porque tiene un proceso digamos el guión decía eh, él en, en, en ingresa se encuentra el chico viendo los recortes y el chico se da vuelta y le dice me hubiese gustado que sea mi papá. Y llora, ¿no? Entonces Luis, que hasta ese momento no sabía cómo iba a responder Lorenzo, cuando nos juntábamos a tomar café, me dice llora, sabiendo lo que implicaba realmente Entonces yo le dije, eh, segunda cosa, le dije bueno, digo, pero está en la en cámara, digo posiblemente, digo, a lo mejor si vos lo acompañas yo me quedo con vos en la cámara uh -huh. y él en, la, en, el, en el conjunto se va a sumar el estado emocional, uh -huh. no es necesario que el chico le caiga en la cámara. Sin embargo, yo me quedo con el plano de él, porque, <risa> porque la rompe. ¿eh? Yo, no, porque, <risa> transmite todo lo que yo le que el guión, posiblemente uh -huh. la palabra es exactamente, exactamente la misma, pero la emoción estaba totalmente dorada, dejo ¿eh? por, por su parte realmente no, no era necesario fingir. Fue, bueno, el plan, no. fue el plano más fuerte, digamos. ¿Cómo, fue el plano más fuerte. Sí, sí, sí, claro, claro. claro. Si en, la, en las angulaciones correspondientes, se, no hacía falta mentir la, la referencia de Ruiz, porque el rostro de él llenaba completamente, así que ¿no? en el montaje nos quedamos con eso. Podría decir sí. una cosita solamente que por favor tengan en cuenta de no contar de más en los ¿Por qué? Porque si veamos no. el final de la película no, nos estaría está, un, está buenísimo, igual hablarlo con los, con los actores, pero traten de, de no spoilear en, en la crónica o en no, el sí, escribir. No. Yo lo que le quería preguntar a Lorenzo es, vos trabajaste con tu papá y con tu mamá. Cuando pasabas letras. ¿Te tentabas en algo? Porque viste uno cuando es tu papá y es tu mamá, de alguna manera a veces uno cuando está con otra persona, tiene otras, pero ¿en algún momento o a lo mejor no te salía algo y te reías o no? O no ¿Pasaba eso cuando pasaban letras? Eh, Nosotros eh, pasábamos, los, los textos que yo tenía pasábamos en el hotel, eh, o sea, no, no, no, no, la pasábamos bien y cuando íbamos a grabar, era como que yo me lo tenía como un poquito más de confianza, digamos, que la claro. Entonces, eh, pero no, no, tentar no, no... No sé, como vos lo veas, no, tentar no, pero la, nos la pasamos bien grabando. <risa> y la, y la escena en la que... Puedo eh, contar una anécdota, ¿verdad? Sí, me <risa> contaron una anécdota, sí, contar una anécdota este genial. La escena del auto, la que del en el auto, la filmamos con croma, ¿no? Porque es una escena muy larga, cuando dijimos, bueno, eh, sí, había que marcar, había que abrir un chico, a era una escena muy complicada para hacerla con el automovilismo. Y bueno, a un estudio, plantamos la cámara con un, con un croma, y entonces, <ríe> en la cámara estaba brutal, tenía que en todas las posiciones. Y en, en un momento, Roberto le decía ¿qué haces, boludo, que es lo que tocaste, que era mamá, qué sé yo? Y Luis, que iba a sentado a le decía Lorenzo, no toques el bolso. Entonces <risa> todos los gestos que él hacía, casi lo hizo para la cámara, era porque él le daba las indicaciones <risa> de lo que no tenía que hacer, entonces yo, entonces, yo le iba al camarógrafo en este momento que el padre lo no caga a Pedro, ¿no? era muy graciosísimo, porque el objeto que hace Lorenzo era más en respuesta de que el Villa echármelo, lo que tenía que pelota. pero era muy, muy gracioso como anécdota de rodaje. Porque, por supuesto que no era, no era, no era que lo trató mal los anécdota de rodaje. Un pero en ese momento le hacía abajo porque le daba indicaciones de tipo no nos quedan en la radio no, o con la cámara o con el foco y si lo si, si agarramos en este momento tenemos el plano ideal, es muy gracioso. Disculpen. No, no, no, no. no, pero viste no, no. que algo había. Bueno, últimas preguntas para ir cerrando. Sí, sí, sí. qué les parece hablar de gran ausencia, ¿no? porque ustedes hablaron de muchas escenas al permanente Hay una escena que se va recortando a través de toda la película, no sé si es fuerte, pero en la última cuando vemos del otro lado lo que está pasando también muy fuerte, ¿no? Eh, no, no sé si la es que estar. Eh, si, si vos te referís al, al doctoral bueno, el proyecto fue una, un desafío para mí personal en la elección, yo lo Excepto en algunas películas, o sea, lo había visto actuar en algún incidente, que hace un pequeño personaje, abogado, eh, socio del viudo, del de muerto, de eh, Edgar eh, Rivas, de la niña de Edgar Rivas. Lo había visto ahí y buscaba un actor argentino de ojos claros, tenía algunas opciones en Rosario de actores argentinos, pero no me cerraron del todo, o sea, no, no, no, también era una cuestión de, de, de, de, de, de que fue un actor que pudiera trabajar el vínculo con Luis de alguna manera de, de estar, de, no sé si, si hay una, una, un nivel, pero sí una cuestión de, de, de, de afrontar ese desafío y, y, y que diera un resultado positivo. ¿verdad? Entonces empecé a buscar otros actores, bueno los clásicos actores de Ojos Claros en la Argentina me daban muy grandes, muy jóvenes, muy gordos, no, no, no, no me cerraba ninguno físicamente porque la además las cosas actorales me gustaban una cosa más de extrañada o sea, que no fue un tan conocido, pero que tuvieron unas condiciones que. Y empe que empecé a ver cosas de él, eh, así, con eh, ejercicios teatrales, cosas que él hacía, la clase de teatro. Él es, es socio de Troncoso, el que trabaja. son una pareja cómica, hacen un teatro en Uruguay, mm -hmm. una pareja que, que funcionan juntos desde hace mucho tiempo, y la clase de teatro junto, y compraron un teatro juntos Y entonces, bueno, lo, lo empecé a ver, y lo llamé. Y fue muy gracioso porque él le dijo el guión y él pensó que no estaba basado en el chorreo, él pensó que era toda fantasía mía, entonces sé, cuando llegó a rosario la gente decía así, los dos rosarinos llegó con los Rosarios no en el rosario, pero también todo guión, no podía hacer pasado. Y después lo interesante de esto es que bueno, fue un vínculo muy lindo, de, de, de, de mucho compañerismo, estar encerrados en el hotel todo, compartir la comida, el vino, lo clásico. Pero después es muy interesante de que las la formas de llegar al personaje de Luis y de Roberto son muy diferentes. Entonces, para mí, como director, fue un aprendizaje fantástico, porque mientras Luis trabajaba una cosa mucho más introspectiva, más chiquita, más de regulación de la energía a lo largo del más dosificado, más. Yo creo que Luis es un actor musical en su actuación, porque tiene una progresión dramática de, de, de pulso cronometrado. En cambio, Roberto, para, para las acciones tenía que ser de acciones físicas. Se iba y se sacaba la camera, corría por un parque, sí. para llorar estuvo una hora antes empujando un auto, digamos, cosas, que No tenía tenían nada. así. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sin embargo, cuando se la escena del encuentro de los dos, en el parque, uno diría que se puso a hacer lagartijas en el piso para, para controlar la emoción y Entonces, claro, pero sin embargo, cuando los dos chocaron en la escena... Fue pues, no, ah, el ratón. se encuentran con esos tipos tipo tuvieron toda la vida para encontrarse acá. Entonces, eso a mí me resultó, digo, cuál es la cuerda que uno tiene que tipo. Y eso me enseñó algo que ya se sabe del normal, que existen tantos actores como método de actuación. Cada uno tiene el y uno tiene que saber cuál es el que encuentra, digamos. Y a veces al resultado. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, gracias.